Tos o atragantamiento al comer o justo después con cualquier alimento, pero especialmente con los líquidos. También los carraspeos frecuentes son un buen indicio, así como los cambios en la voz o la disfonía. Babeo, dificultad para controlar la saliva, dificultad para manejar la comida en la boca, lo que da lugar a que se emplee mucho tiempo, se en pequeñas cantidades y hasta quedar restos en la boca pérdida de peso progresiva, así como signos de desnutrición y deshidratación. La desnutrición se puede evidenciar con una sencilla prueba, la de Waka, que consiste en rodearse uno mismo la pantorrilla con este anillo. Si se puede rodear y además con cierta holgura, hay que tomarlo como una señal de sarcopenia, una pérdida significativa de masa muscular. Y la deshidratación se puede medir dando un pellizco en el dorso de la mano. Si la piel se recupera de inmediato, no hay problema, pero si se mantiene el pliegue aunque sea un corto lapso de tiempo, hay que pensar en que no se está correctamente hidratado. También la fiebre, sin otra explicación, es una posible señal de disfagia, así como las infecciones respiratorias repetitivas.